Eh, ahora estoy por, está por publicarse un libro de poesía en España eh, que bueno viene muy demorado en realidad eh, pero lo que pasa es que en el medio apareció la crisis española y se demoró por eso eh, Es un volumen bastante nutrido diría de, de poesía que se titula Virgen de Proa y calculo que va a salir, si no sale dentro de este mes será el mes que viene porque ya está ya está corregido, ya está enviado a imprenta, eh, de la editorial Pretextos de, de Valencia, y va a ser ya el segundo libro de poesía que saco con ese sello, y además con ellos publiqué también un libro de ensayo que se llama Lo Intraducible, así que tenemos muy buena, muy buena relación, el, el director de la editorial es una persona extraordinaria, ¿no? Manuel Borras Así que bueno, eso, eso es lo, lo primero que, que tengo para este año, así como, como, como cosa linda, positiva. Y después estoy trabajando en un libro de... de dos, una traducción de dos poesías, dos poemas elegíacos. Eh, de, de, uno es de Thomas Gray, de inglés, la elegía escrita en un cementerio campesino, que es un poema fantástico, ¿no? Es una, una gran obra del siglo XVIII inglés. Y el otro es un poema de Víctor Hugo, y que es eh, también de carácter elegíaco. Entonces, bueno, estoy armando una, una introducción sobre lo que, el significado de la elegía en la poesía y en general en, en la vida humana, la necesidad que tenemos los humanos de recordar a, a los que ya no están. ¿no? Quiero confrontar un poco, son dos poemas muy distintos. El del inglés es un poema sereno, escrito, se dice en conmemoración de la muerte de un amigo, aunque no, no está explícito eso en el texto, sino que más bien es como un trasfondo biográfico. Y es un poema, una meditación serena y, y, y muy bella, sobre lo que es la, no solo sobre la muerte, sino sobre el hecho de, los, de las personas que han vivido una vida anónima, ¿no? los muertos anónimos. Es, es, es notable eso porque es, es, es relativamente obvio escribir este, algo sobre una persona famosa ¿no? o que ha hecho algo notable y él escribe acerca de esas personas que han muerto en una aldea y que nadie las conoce y que sin embargo ha sido seguramente vidas llenas de heroísmo llenas de bueno, todas las cosas que tiene la vida humana ¿no? y que no figuran en las páginas de la historia y el segundo, en cambio, es de Víctor Hugo, es un poema romántico, desgarrador, eh, escrito acerca de eh, después de la muerte de su hija, y es una especie de confrontación del hombre con la divinidad, del hombre con Dios. Una pregunta, ¿no? ¿por qué Dios le ha quitado lo que más quería? La poesía este, vuelve como la aurora y el ocaso, ¿eh? dice el poema de Borges. Eh, aunque uno intente otras cosas, eh, siempre vuelve a la poesía, es verdad eso, sí. Eh, no lo sé, debe ser porque el ritmo del verso tiene algo cautivante, ¿no? Para el escritor y para, supongo, para el lector, no sé. Siempre pienso en el caso de Mastronardi, que es tan... Eh, notable en ese sentido, si bien era un excelente prosista ¿no? y, y escribió Memorias de un provinciano, es un libro entrañable pero uno se da cuenta de la diferencia, eh, eh, a ver cómo te diría cuando él, cuando él eh, llega al verso él, no es que habla del pasado sino que todo el pasado revive y se hace presente hay una gran diferencia la prosa no puede lograr eso, yo creo, por lo menos bueno, para, para, algunas, para algunos escritores ¿no? Hay demasiada, demasiado entrevero, creo yo. Eh, el, el, en realidad en la Argentina está un poco este, cautiva porque hay una presencia así muy dominante de una tendencia exclusiva, eh, que, digamos, al verso versolibrismo, a la, a la cosa un poco directa, un poco primaria, por no decirlo, o por decirlo. Y, y, y, digamos, y una, diría yo una, un, un prejuicio contra todo aquello que implica arte, elaboración, eh, conocimiento, oficio, como si eso fueran malas palabras. ¿no? Y bueno, yo estoy en la vereda opuesta eh, y con algunos amigos que, que hace muchos años venimos trabajando y tratando de sembrar por lo menos la idea de que, ¿no? que, que, que la poesía es un arte. ¿no? Uno lo hace bien, mal, más o menos, pero la intención es de de hacer algo que no sea lo primero que surge o, o, o, digamos, o lo más parecido a la conversación espontánea porque qué sé yo, no, no, sé, no sé en este momento de mi vida dudo mucho de todo y sobre todo dudo de lo que yo hago pero eh, hay ciertas convicciones que creo que están todavía ahí dando vueltas tratando de, de sostenerse Eso.